Después de unas semanas de inactividad, Vila TV Informa vuelve para informarte de toda la actualidad de la Vila Universitaria. En el programa de hoy hablaremos de las actividades del ciclo Viu la Vila, de los concursos de fotografía y relato corto, del punto Book Crossing de la Vila y daremos un repaso a los programas de Vila TV de las últimas semanas. ¡Empezamos! <risa> Ya está abierto el periodo de inscripción del concurso de relatos y fotografía de la Vila Universitaria. Consultad las bases completas en el blog de la Vila y participad, porque el premio de cada uno de estos concursos incluye un viaje de un fin de semana para dos personas en una capital europea. Tenéis hasta el día 10 de mayo para participar en cualquiera de los dos concursos o incluso en los dos a la vez. ¡Mucha suerte! Durante el mes de marzo y hasta la celebración del Día del GAT el 16 de mayo, está en marcha el ciclo de actividades lúdicas y deportivas con el nombre de View la Vila. Entre las actividades previstas destacan una competición de 24 horas de fútbol, un campeonato de baloncesto, otro de volei y otro de póker celebrado esta semana, un mercadillo de intercambio y un festival de música con actuaciones en directo algunos jueves de abril y mayo. Estad atentos a la página de Facebook de la Vila, porque dentro de unos días daremos a conocer la dirección del blog dedicado al ciclo View la Vila, con la información más completa y actualizada. Y ahora, la agenda de los próximos días. Este sábado, como todas las semanas, fútbol, ping pong y baloncesto de 4 a 7 de la tarde. El domingo de 6 a 7 de la tarde, clases de salsa gratuitas en la sala C. Al terminar, a las 7, se irá desde la Vila Barcelona a celebrar el Día de San Patrick. Por último, el jueves 21, a las 5 de la tarde, se grabará una versión del Harlem Shake en la Vila. Ven con la ropa de calle y el disfraz más absurdo que tengas. Las últimas semanas, Vila TV ha contado con contenido muy diverso. Para conmemorar los 20 años de Vila, hemos invitado a dos antiguos vilatanos, Santiago Tejedor, vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, y Jaume Casals, alcalde de Navás. Cuando uno llega a un lugar, cuando, durante esos años que vives en la vila, tú vas yendo, vas volviendo y tienes la sensación, te recibe esa brisa vilatana que te hace sentir como en casa. Y después, en la tercera canción, ya ja estaban trucando canal timbre, que venían los de seguridad a quecharse, nos a decir que intentarían hacer menos y los bueno, guardas de seguridad les va a justamente que cada queso en la paso y cada la, era per la ¿Os acordáis de la campaña Un Vilatá, un kilo de menjar? Durante unos días se establecieron puntos de recogida de comida que fue destinada a los más desfavorecidos a través del Bangda d'aliments de Sardañola. TV se desplazó hasta allí para conocer de primera mano la situación y el funcionamiento de este espacio solidario. En la vila acaba de instaurarse un punto de book crossing. El Book Crossing consiste en compartir libros con completos desconocidos. La idea es simple, vas a un punto Book Crossing, seleccionas el libro que más te interese y tienes que dejar uno tuyo en su lugar. Podrás encontrar el punto Book Crossing de la Vila en la sala de estudio, en la planta baja del bloque B. Para más información, no te pierdas el programa que le hemos dedicado esta semana. El Book Crossing es una actividad que pretende alargar la vida útil útil de los libros, eh, intercambiándolos con otros usuarios de Book Crossing eh, sin ningún ánimo de lucro. Este lunes os presentaremos un reportaje sobre el Salón del Enseñamiento. Como cada año, esta semana la Universidad Autónoma de Barcelona y la Vila han estado presentes en el Salón para enseñar a los futuros estudiantes cómo es la universidad, las carreras y la Vila. Eso es todo por esta semana. Nos vemos la semana que viene aquí, en Vila TV Informa.